Uy, pero muy buenas tardes, queridos amigos que ya están sintonizando el primer programa Ataque Directo Online. Estamos acá en vivo y en directo desde la comodidad de, de nuestro hogar, transmitiendo y llevándoles un programa porque hemos vuelto, estuvimos ahí un poquito alejados, estuvimos, estuvimos un tiempo distante de, de ustedes. Pero hemos decidido volver, estuvimos gestionando todo y aquí estamos para traer la información de qué está pasando en el fútbol de tercera división, qué está pasando con nuestros jugadores, con nuestros dirigentes, cuerpo técnicos, si se sigue trabajando, qué va a pasar con el torneo. Tenemos muchas preguntas, mucha información que entregar y obviamente como ya irán viendo en pantalla no me encuentro solo, también desde la comodidad de su casa eh, he logrado traer a mis invitados, así que paso a presentar primeramente a mi querido amigo, eh, poeta, cómo estás, poeta? Bien, bien. Mauricio, primero que todo, feliz cumpleaños. Muchas feliz, gracias. Un plaz. Feliz. <ríe> feliz cumpleaños para ti como cantante. Soy un excelente relator. Eh, no estamos en la casa. O sea, sí, pero no. Yo salí de Santiago. Lo he explicado en otros lados. Estoy en familia. ¿Dónde estás? Que, bien, bien. En la sexta región, en la localidad de la Estacada, en la comuna de Quinta de Tilcoco, bien cerquita de San Vicente de Taguatagua Así que si estuviera jugando General Velázquez me quedaría cerca, pero no hay fútbol, pero acá estamos ahí tratando de, de sobrellevar toda esta cuarentena Y por primera vez, como dato, por primera vez, de todas las veces que he venido para acá, por primera vez quiero volver a Santiago <risa> ¿Verdad que usted cuando <risa> viaja le dan ganas de quedarse en los lugares porque la gente de Arranco todavía lo extraña? Es eh, verdad. O Quintero, las lucecitas. Sí, verdad, hay gente que. Bueno, y para esto también traemos otro amigo que viene a comentarnos, a traer todos sus datos de lo que es tercera Edición, ahí indagando con dirigentes, cuerpo técnicos. Mi querido amigo Alexis, ¿cómo está, Alexis? Bien, bien, un gusto poder estar retomando esta. Este programa e informar a nuestros seguidores de, de lo que está pasando, de cómo viven esta contingencia, esta pandemia, eh, los equipos de la categoría, la tercera edición cuando el torneo está suspendido, eh, también hacen teletrabajo y bueno, vamos a comentar un poquito más y con un gran invitado. Así es, ya ah, bueno, vamos adelantando porque vamos a hacer la presentación del invitado de hoy, lo publicamos en nuestras redes sociales, es Arquero. Jugador y capitán del club Gasparín FC y ahí mi coordinador de piso, por favor, pido un fuerte aplauso para presentar a nuestro querido amigo Bastián sí, González. ¿Cómo estás, Bastián? Tiene sí, apagado el micrófono. Parece. Opinas, <risa> el, Se mutió solo. El ya, ahí sí, me ahí, solo. Ahí, ahí sí. ¿No, hola a todos, ¿qué tal? Saludos a todo el panel, a la gente que nos está viendo. Empezarle feliz cumpleaños a Larita también. Que muchas gracias. Ahora puedes salir tranquilo. Y <ríe> no, eso. Un abrazo a todos. Gracias, muchas gracias, Basti. Cuéntanos, bueno, para ir ya sabiendo cómo, cómo va tu cuarentena, cómo, cómo has vivido todo este proceso, Basti. Eh, ¿En términos generales o algún tema en específico? No, primero general, más, más general. No, mira, yo creo que debe ser lo mismo y parecido para todo, en realidad. Eh, es complicado, porque ya uno irá imaginando que veníamos con todo esto del estallido social, después la pandemia, ahora con esto del teletrabajo, las clases online, hay una carga mental igual que es importante para la gente. Así que ahí estamos, distrayéndome con actividades, cosas por el estilo. Uh -huh. Me imagino que es bastante difícil porque te saca de una rutina que, a ver... Yo creo que debe ser una de las rutinas más ricas que tiene el jugador que ir a entrenar todos los días, que te saca de tu otras rutinas, que es como estudiar, donde entre comillas vas a estresarte es, era aquí donde tenías tu, tu desahogo ¿Cómo ha sido ese desapego de, del fútbol en esto, este mes ya que llevamos de cuarentena? No, mira, la verdad es que es tremendamente difícil yo creo que acá todos los futboleros lo entendemos a la perfección que no, no hay nada comparable a ir a una cancha, a entrenar a tener esa adrenalina de ir a jugar el fin de semana de prepararse mentalmente de que comparten el camarín con tus amigos con tus seres queridos igual entonces yo creo que es irreemplazable, ¿eh? uno ahí busca más actividades como paliativas podría ser quizás jugar al, al play, qué sé yo, leer algo compartir con tu familia a la, a la payaya pero, a la payaya también <risa> un ludo yo la corta, ah no me acordé de otro colega perdón sí pero va por ahí el tema bueno, es complicado y más adelante vamos a ir profundizando un poquito más también en, en, en lo que ya, por algo también te invité, te elegimos porque tú también estudias psicología, entonces saber sí. cómo lo va llevando los jugadores, más adelante vamos a ir hablando un poquito y vamos también viendo que están tus redes sociales, eh, se ve ahí tus fotos, lo que, lo, que, eh, lo que cómo te habías preparado, vemos ahí una, una reciente ahí cuando habías subido el primer equipo Barnechea, cosas que... Bonitos recuerdos. En esta todo este proceso he visto muchos que comparten recuerdos, es como una de las cosas que se vienen bastante a la mente, ¿eh? Sí, es como el, el foco central ha sido compartir recuerdos, TVT, eh, momentos importantes, o fotos que quedan ahí tiradas de repente que no son tan buenas y que uno las pospone. <risa> mientras, no, mientras no sean recuerdos con la ex, está, está todo bien, ¿cierto? No, he visto varios jugadores ahí llorando. <risa> Oye, quiero aprovechar de mandarle un saludo a Nicolás Valenzuela, a nuestro compañero que eh, próximamente se va a agregar a, al programa más adelante que ya nos está viendo, así que le mando un gran saludo al Nico y obviamente también al profe Tulio y a Gonzalo John Wick que deben estar por ahí observándonos Sí, a, a, Saludo al, al profe Tulio que debe estar igual que antes, sigue sí, en cuarentena <risa> con, con poco permiso, así que un, un saludo para él, Lo no queremos, lo extrañamos profe bueno, eh, también cuéntanos tú, Poeta, ya nos adelantaba un poquito, pero ¿cómo ha sido este proceso de, de cuarentena y qué difícil ha sido alejarse del fútbol? Mira, yo creo que más que alejarse del fútbol como tal, porque igual uno acá ve, ve partidos repetidos, estamos viendo partidos de, de los mundiales, aparte que ahora CDF me copió una idea que tiré en otro medio hace como un mes y medio atrás con la cuestión de <risa> los partidos del, del mundial de, del 62, bueno, pero... Pero bienvenido sea, es una buena idea, es una buena idea en todo caso, ahí se nota que es una buena idea, pero, pero es, es, más que eso insisto, es el tema de la rutina, de, de lo que estabas acostumbrado a hacer, yo me había adecuado a un sistema de, de trabajo, de estar temprano eh, haciendo un programa en, en otro lado, después en la tarde haciendo otro... Estando igual con, con ataque directo Escribiendo notas eh, Tuvo debut y despedida el, La enciclopedia de Jeremías Así que <risa> eh, fue ¿Existe, eh, esto, ¿Existe es, todavía es Jeremías? ¿O todavía ¿Ya no? No, es, es, un, es un recuerdo Se despidió No le dio coronavirus y se murió Sino que abandonó Este mundo de manera natural Pero eh, insisto la, la parte más complicada es eh, Creo yo el, el tema de, de esta de esta nueva rutina y después cómo abordar nuevamente la rutina cuando, entre comillas, se vuelva la normalidad. Yo creo que eso es lo que más me carcome la mente, creo yo, en este momento. Sí, es complejo. No, y el tema, como hablan en todos los medios, es la incertidumbre de, de cuándo vamos a volver, que, que no saber qué pasa, de que si se vuelve temprano o no, de qué va a pasar con todo eso. Bueno, uno que va a entrar en cuarentena ahora próximamente va a ser Alexis. Cuéntanos cómo has vivido y cómo piensas vivir ahora esta, esta semana que se te viene de, de cuarentena en tu comuna. Sí, complicado. Eh, ya enteramos ya que vamos a estar dentro de lo, del cuadrante acá en La Pintana, que, que va a estar con, con cuarentena. Lamentablemente, eh, yo por mi trabajo voy a, poder, voy a tener que seguir trabajando, así que no, no, no la voy a poder cumplir a cabalidad. Pero, pero nada, es que tomarle el peso a la situación es una una pandemia nunca antes vista, eh, para todos nosotros que estamos como acostumbrados a hacer lo, lo que uno quiere, ¿no? eh, planificar cosas, yo creo que también nos ha servido como para mirarnos, eh, analizar también la vida, eh, volver a, a lo nuestro, ¿cachai? Cuando uno era, a lo mejor no tenía tantos recursos como antes, eh, se afianzaba a lo que tenía, y hoy no, hoy la, la gente pasa a meter los malls, toda esa, esa rutina, y yo creo que, que con esta... Contingencia hemos vuelto a retomar eh, las cosas, la sociedad antigua, que es la convivencia con los vecinos y obviamente con la propia familia. Sí, eso es verdad, eh, eh, afloran otras cosas, quizás eh, sentimientos, emociones, cosas que uno tenía un poquito alejadas, vivencia un poquito más antiguas, más remota, está, se están retomando, pero también como dices tú, bueno, lamentable las situaciones que hay gente que, a ver, por necesidad tenga que salir a trabajar igual, ...que no pueda cuidarse de igual forma, pero bueno, son las medidas que ha tomado el país... ...son las medidas, no solo lo, lo hemos visto acá en Chile, sino que en varios países... ...así que ojalá que todo esto vaya mejorando, que la gente tome conciencia... ...que sea lo mayor posible y en esto quiero aprovechar de mandarle un gran saludo... ...a toda la gente que lamentablemente ha, ha perdido personas eh, producto del coronavirus que han fallecido... ...tuvimos la mamita de, de un colega que le mandamos nuestras condolencias porque perdió a su madre... Hubo un fotógrafo del Club Deportivo La Granja, que también Así falleció es, a causa de, de, del coronavirus, eh, una entre comillas negligencia, tema ahí con, con los hospitales que ha pasado, cosas muy lamentables. También le mandamos un gran saludo a la familia del Club Deportivo Gasparín, porque si no me equivoco el día de hoy, día miércoles, eh, Basti si me puede uh -huh. ratificar, Llegaban los restos de Loco Pinto, jugador que lamentablemente falleció en Estados Unidos y estaban esperando repatriar sus restos para poder velarlo acá y hacer el, el entierro acá en Chile. ¿Basti, tienes mayor información de lo que pasaba con Loco Pinto? Eh, no, Mauro, la verdad es que no, no me acuerdo muy bien del día, pero sí sé que era, me acuerdo si era hoy o entre ayer, pero sí llegaban los restos del, del loquito acá a Chile. Bueno, fue un, la gente que no sabía, un jugador muy querido, que tuvo pasos por incluso equipos como Melipilla y varios jugadores de la tercera división lo conocían, le tenían bastante estima, bastante cariño. Su último club en participar fue Gasparín, en el cual ya había participado en años anteriores, así que le mandamos un gran saludo a su familia, a toda la gente y bueno, reiterar los saludos a toda la gente que ha perdido familiares producto de, del COVID-19. Esperar que esto no siga aumentando, pero bueno, ahí eh, cae el, el cuidado personal y que ojalá todos pudieran hacerlo porque es difícil decir quédate en casa cuando no tienes todas la, las comodidades, así que no sé si sí, los muchachos sí. también tienen algún mensaje ahí para la gente. Yo no, me quiero, quiero quedar acá, por no. el último. ¿eh? ¿Sí? Bueno, entonces como aquí mira sí. en los comentarios tenemos al a Nico que nos manda saludos, le mandamos saludos ahí al Nico que está en su casa. Eh, Gonzalo también nos manda saludos, le dice al poeta que se porte bien Y obviamente registrar los saludos a nuestro amigo Manita Deportes Que fue el que tuvo el fallecimiento de, de su madre sí, la, Entramos en eh, tierra eh, de hecho Sí, así es, ¿Qué? bueno para ya no eh, Empezar ahora a ver todo lo que es eh, Un poquito ya hablando de, de fútbol y, y qué está pasando eh, Alexis, nos puedes comentar un poquito A ver ¿Qué has sabido tú así, algo general? ¿Qué has sabido de, de cómo se están moviendo los equipos? ¿Qué pasa con el fútbol en eh, eh, los equipos? ¿Cómo? Todo. Cómo Porque tú siempre estás indagando. Solo algo general sí, sí, sí. para después entrar en detalles. Primero, eh, a nivel de organización, ANFA, lo que le mm -hmm. gusta a Poeta. <risa> no, eh, me gusta bueno. cuando haces las cosas bien. Nah. <risa> <risa> sí. Esto te va a gustar. No le gusta, entonces. Mira, hablé con, hablé con Gerardo, vicepresidente uh -huh. de, de tercera división, y me comentaba que ellos actualmente no tienen nada planificado, nada visto. porque qué? Recordemos, recordemos que se había mandado un correo anunciando que supuestamente iniciaría el torneo dentro del 3, 2 o 3 de mayo. Después uh -huh. se mandó otro correo eh, informando que... Vista la contingencia, no iba a ser posible eh, retomar el campeonato en esa fecha. Que quedaba suspendido el campeonato indefinidamente. Así que a, en ese proceso está ANFA, que está el torneo suspendido indefinidamente. Y que en estas semanas iban recién a hacer un levantamiento de los equipos para ver eh, cómo están siendo afectados por, por la contingencia. Pero concreto, concreto, de fecha, de algún alguna planificación, algo, nada. Lo único que me comentaba Gerardo es que habían 29 clubes que alcanzaron a inscribir sus jugadores. Así que, que para afrontar una competencia, eh, legalmente habrían esos 29 clubes que tendrían a sus jugadores inscritos. Faltaría un poquito, estaba hablando de un orden de 51, 53 equipos, así que más o menos faltaría casi la mitad de, de equipos, en incluir inscribir jugadores Que sabemos que a lo mejor Van a haber muchas modificaciones y variantes Pero en concreto en la No hay nada Bueno, y es lo que se ha visto también A nivel mundial porque vemos Ligas que se tuvieron que paralizar Y recién ahora, esta semana, estaban dando por Terminada la, la liga holandesa La liga francesa Las otras ligas están en veremos porque Bueno, esas ligas, eh, hay otros temas más económicos auspiciadores que juegan En, en, en cada país y, y aparte la diferencia de que allá estaba terminando el torneo y acá iba a, a empezar. Entonces ahí, ahí la gente está expectante y en eso Basti, cuéntanos un poquito de cómo cómo has visto la organización del Club Deportivo Gasparín FC donde tú participas en cuanto a esta pandemia. Eh, mira, la verdad yo creo que el trabajo de Gasparín se resume básicamente en lo que hacemos ya con, teniendo de cabeza al profe Manuel. Eh, vemos, bueno, primero hay una pauta que tenemos cada semana de trabajo Ya con el uh -huh. aspecto físico, está ahí orientada por los preparadores físicos Que tienen, no sé, por dato un ejemplo, el profe Felipe tiene designado a seis jugadores Yo con el preparador de arquero, estoy con el Nacho, que es mi compañero Y así sucesivamente uh -huh. eh, El otro punto importante que puedo rescatar de las pautas que hemos tenido Es que aparte hemos incluido videos, eh, no sé, hemos visto películas, documentales como para también mantener eh, presente el aspecto mental, que otra cosa importante que no hay que dejar de lado porque si no está la motivación. ¿Qué ganas tiene uno para trabajar igual con el panorama tan incierto? Sí, es complejo cuando se te aleja, como hablaba anteriormente, de algo que tú estás acostumbrado, que, que te gusta tanto, que te saca de esa rutina. Y creo que es algo muy bueno. De hecho, bueno, yo creo que la mayoría de los futbolistas lo hacen en cuanto a ver películas, motivacionales, videos, cosas así pero otra cosa ya es llevarlo al ámbito grupal, que tengan un sentido para estar ahí en caso de que empiece la competencia. Claro, si sí, pues el tema, hacemos bueno, nosotros las reuniones las tenemos por, por Zoom, y ahí igual siempre hay como eh, unas charlas dirigidas hacia un aspecto específico de la película, que cada uno eh, emita su comentario, qué le pareció, que haga su resumen, ahí los compañeros igual van dando como... Su respuesta, su opinión. Entonces, una dinámica bonita que se genera, pero que igual es difícil de mantener en todo caso, porque necesita uno de la convicción del otro, de que se conecte, de dedicarle tiempo a eso también, considerando cómo estamos. Bastián, por, por qué? ahí tú tienes. Dale la lección. No. ¿Sí? No, que Por ahí Bastián tiene la fortaleza que está estudiando psicología, pero, pero viéndolo también. ¿Cómo afecta a los jugadores eh, el hecho de no poder eh, hacer. Lamentablemente para mí eh, yo encuentro que el fútbol tiene que ver todo con la pelota. ¿Cómo ves tú a tus compañeros? Eh, ¿Hay algún apoyo de parte del club en ese aspecto? ¿Cómo, Alexis, como a nivel psicológico te refieres? Sí, sí. La parte psicológica, cómo manejas la ansia, eh, ese tipo de... El hecho de no poder estar jugando o de no poder eh, reunirse... Ah, claro. Bueno, es lo que te comentaba un poco de que hacemos esta. O sea, película, no sé, vemos pues, películas, no sé, vimos una del Manchester United eh, cuando ocurrió la tragedia. Eh, ¿Me entiendes? Como que vamos guiando en cuanto a, a equipos como que han salido desde lo peor, o ah, hayan logrado títulos, ¿me cacháis? Como que. No sé, muchas películas enfocadas en el, como en la resiliencia de las personas. Ahora, eh, me imagino, no todos tienen el mismo carácter psicológico. Eh, ¿Has visto algún jugador que haya dejado de entrenar, o de seguir las indicaciones de, del cuerpo técnico o ¿no? Eh, no? De momento igual ha estado bien, de repente hay uno que otro igual que no se, no se ha podido conectar, pero ya pasa a ser por temas que de repente tiene algo personal, o que la mayoría igual tenemos clases en la universidad, entonces ahí intentamos coordinar bien igual los horarios. Yo creo que esa área es súper importante, Alexis, la que comentas tú de... Una, está el carácter personal, de qué tanto yo quiero y, y deseo el ser futbolista. Y yo creo que ha sido un año eh, totalmente distinto para los entrenadores. Porque, a ver, tener a tu jugador entrenando con la pelotita en los pies, entre comillas, es fácil. Porque sabes que van a hacer algo donde les va a gustar. Si los vas a hacer correr, después tienen el balón en los pies y eh, lo saca y es distinto. Pero como dices tú... Hacerlo entrenar desde una distancia es complejo. Yo creo que ahora es donde los DT se están reinventando, buscando fórmulas para hacer todo ese trabajo. Eh, ¿Cómo ves tú eso, poeta? A ver, mira, yo, o sea, más que, más que, que ver eso, yo le tenía una pregunta al, al Bastián. ¿Uh -huh. una, una pregunta. O sea, en realidad va a ser una pregunta para, para el panel completo. Yo creo que la, la respuesta ya la tengo hecha. Y me tengo ah, que vale. pongo una pregunta con otra. <risa> Pero el tema es que hablamos tanto el año pasado, a finales de, de temporada del año pasado, a principios de esta, lo que alcanzamos a, a hacer, sobre el tema de ampliar la edad, que con esto que prácticamente, así como se ve que Anfa no está haciendo nada para variar, que va a ser un año perdido, tal vez es la ocasión, pero precisa, para ampliar el límite de edad. No sé qué opina cada uno de ustedes, eh, me gustaría saber la opinión de Bastián como jugador, de Mauricio como exjugador y de Alexis como, como yo, que somos trabajadores del fútbol en Anfa. Mm, sí, importante. Yo creo que es una buena oportunidad igual para empezar a implementar esa medida, en vista de que muchos jugadores deben haberse la jugado por el club de su zona, eh, para prácticamente invertir su último año Y de ahí saltar una categoría mayor Imagínate esos mismos jugadores que invirtieron Y tomaron la decisión de quedarse en su club Ahora ya pierdan el año eh, Lo encuentro absurdo, la verdad sí, eh, ¿Qué opinan ustedes? Yo opino, bueno, es complejo el tema eh, eh, Lo comentamos a principio de año en la reunión de Anfa decían que había muchas cosas por analizar Y estaban los pros y los contras A los que ellos se aferraban pero creo que como dices tú, eh, en las dificultades están las oportunidades. Y esta es una buena oportunidad para analizar muy bien ese tema. Porque imagínate, a ver, el año pasado ya se pudo haber perdido. Eh, gracias a, a una, entre comillas, buena gestión, se pudo terminar. Pero imagínate, ya hubieran quedado el año pasado jugadores sin poder terminar el campeonato. Luego de este año y ahora es una incertidumbre que va a pasar el otro. Entonces, creo que es una buena oportunidad para ampliar un poquito esto, para ir profesionalizando, no solo en el tema de la edad, sino que en varios otros puntos que nosotros habíamos tocado, que no es solo criticar por criticar, sino que también es dar una solución y el porqué de, de hacerlo. Si sí, comparte eso conmigo, Alexis. Eh, lo concreto es que lo, lo fuimos analizando con los invitados eh, y las opiniones de los dirigentes, delegados de los distintos clubes que tuvimos en el panel, que les planteamos esta pregunta, eh, era muy distinta. Algunos entendían que si se aumentara, o veían con buenos ojos que se aumentara el cupo o el límite de edad, y otros pedían que se restringiera, que fuera sub 21, me acuerdo. Entonces, y Martino se refirió al tema, y a él le parece que no es, es un tema cerrado el tema de, del límite de, de la edad. Lo que sí yo veo positivamente a futuro, porque este año yo creo que todo se va, se va a paralizar y se va a tratar de, de que, se, que se llegue a jugar con las condiciones que están. Lo que sí veo yo, en, con buen ojo, y lo dijo también el presidente de la ANFA, es ver la posibilidad de incluir al cupo extranjero. Yo creo que eso tiene más vialidad que el tema de, de extender el límite de la edad. Sí, sí, pero es que el tema es que... A ver, es que no puede hablar Martín Ose, pues si Martín Ose no ha hecho ni una cuestión todavía, o sea, no no puede, no puede hablar, no lo no, no, no encuentro fundamento, o sea, tuvieron, le, que el profe Quintiliani, le man, le, lo dije en, en los capítulos pasados, el profe Quintiliani le mandó un proyecto de inclusión a extranjero se lo mandó como en septiembre, octubre del año pasado, llegó la, el primer consejo de ANFA, no, es que no, no lo hemos analizado, o sea, ¿qué hiciste? Estirarte las bolas todo el, todo el soberano ah, verano. O sea, ¿para qué? ¿Para qué te envían los créditos? O sea, se supone que estás presidiendo una institución A mí, Para mí Martín Ose no es, eh, no es un, un sujeto viable, para mí no es un argumento, te lo digo al tiro A ver, pero hay que seguir los conductos regulares, ¿tú crees que Martín Ose impone las bases de los torneos? M mira, cuando, le cuando robaron dos torneos en el año 2016 y 2017, sí cuando se cambiaron las bases del año pasado de los ascensos, también... No sé qué... Te di tres argumentos. No sé cuál más quieres. Mira, pues que, destruyó, que, yo... que, de, que destruyó Colo Colo en el año de la quiebra, porque también estaba en la dirigencia. Mira, te digo un cuarto argumento. No, mira, no me importa Colo Colo. Lo que te digo yo es que... No, a pero ver. te estoy te estoy hablando de la calidad de persona, que es la calidad de dirigente. A eso voy. Que no, por de... qué no he hecho nada. Por eso yo desconozco si él tiene la facultad o la capacidad de poder decir, ¿sabes que Este torneo va a incluir el tema del límite de la edad ampliado, o eh, si él tiene la capacidad de poder decir, este próximo torneo vamos a incluir tres extranjeros, qué sé yo, no, lo desconozco, no podría hablar, eh, o decirte sí, ¿sabes que tiene razón? Porque lo desconozco. No sé si pasa por, por tercera división el tema de, de, de quitar o no cosas. Por lo que yo pero si, él, mismo te lo, te lo. Tú mismo lo dijiste, recién, que él había dicho que no lo habían analizado. O sea, ¿tiene la potestad de no, hacerlo No, no, no. No. ¿Tiene no yo la, lo que... te, te, lo, ¿Me lo dijiste, recién? Sí, pero la, la, el, el capítulo anterior, o uno de los capítulos de inicio de, de temporada, vimos las declaraciones de Martinose, que le preguntaban sí. por estos temas. Y él decía que él a él no le parecía o no veía con bueno bajo el tema de, de aumentar el límite de la edad ¿te acuerdas? Sí sí mira es lo poco que puedo entender porque es que pone las subtítulos hombre ahí es lo que eh, mira para recordar a la gente lo que él puntualizaba en esa idea fue que en años anteriores hubo jugadores con, eh, con mayor edad en la categoría y él decía que quería proteger a los clubes porque estos jugadores cobraban y yo aquí siempre digo, aquí hay una cosa que no, no es coherente. Porque si es una, una, un campeonato sin fines de lucro, eh, tú ya estás protegiendo a, los jugadores, a, lo, a las instituciones de antemano porque ya le estás exigiendo que no deben ser pagados. Otra cosa es que sepas que se paga y quieres ayudar a los equipos. Y es ahí donde está eh, el gran problema, creo yo. Porque, a ver... Si él dice, no, es que yo quiero, pero quiero proteger a mi equipo porque hay jugadores que llegan y cobran, pero si tú ya los haces firmar una carta a principio de año en la cual dice, no se les va, eh, los jugadores están eh, acreditados, o sea, ellos, eh, a ver, pero, firman un papel que dice, yo no, estoy, eh, yo no voy a recibir eh, sueldo ni nada de esto. Claro, no, no voy a recibir un importe económico por los servicios prestados, bla, bla, bla. Claro, ya lo está, ya está protegiendo al equipo porque estás permitiendo que un jugador no le saque plata. Si ya el equipo hace un trato aparte con ese jugador y, y eso es aparte. Si aquí lo de nosotros aparte estamos apostando a que si un jugador de 27 años va a querer jugar en tercera edición, lo va a hacer porque quiere, no por plata. Porque si es por plata, en realidad te vaya a jugar al barrio donde ganas 200 lucas a la semana o mensual y puedes sacar mucho más de lo que puedes sacar Exacto. en tercera edición. Si aquí hay una cosa de, de incoherencia... Pero también, mira, a, a lo que iba po eh, Alexi Poeta, eh, una persona nos comentó, sí que, a ver, puede él analizarlo, pero también tiene que presentar el proyecto a la ANFA Magra, porque recordar que está ANFA Tercera División y ANFA Amateur, que es la gran, eh, la gran entidad ah, a la cual todo. se rige, claro, a la que se rige, entonces yo creo que por ahí tienen que analizarse, aquí el tema es, entre comillas, la disposición y ver a quién le conviene o no. Yo creo que por ahí va el tema, pero eso lo, lo vamos y, también a ir analizando adelante. ¿Mm? Y que los clubes participantes en ese torneo también eh, avalen eso, esos cambios. Claro, porque puede, por ejemplo, hay que ver si a Anfa Barrio le conviene que le saques un jugador de 30 años donde está participando en Copa Campeones, por darte un ejemplo, no o sé. Sea, entonces, como dice Alexis, también hay, hay dos posiciones distintas, a algunos les convendrá, a otros querrán. Pero obviamente no es que todos los jugadores, si lo que nosotros hemos dicho, eso también es la, la idea en concreta, no es todos los jugadores, sino que por ejemplo tres o cuatro jugadores con un cierto límite de edad hasta 27 años, y eso es ampliar un poco. Y ahí es donde, bueno, hay, hay que invitar a, a la gente de finalizar eh, Para no alargarnos en el tema, mira, quiero mostrarle los comentarios. Gonzalo nos, nos ponía ahí un, un datito importante de lo que pasaba con Dybala No sé si lo, lo han visto. Sí. Muchachos, sí, sí Dios, que, sí, que, que, que ha positivo. dado como siete veces positivo coronavirus. Sí, increíble lo que pasa con, con, <ríe> con, con ese equipo. Sí. Eh, es complejo. Y por ejemplo, Basti y yo ahí, eh, para darte un poquito el paso, ¿cómo ¿Vale? ves la, las condiciones en las que trabajo en equipo? Porque, por ejemplo, no sé, hay equipos que tienen seis botellas, tienen que compartir esas seis botellas en todo el equipo. ¿Tendrá, por ejemplo, un equipo de tercera división las reales condiciones para volver a entrenar? Eh, hoy, difícil no, es complicado, sobre todo para los equipos que, que no presentan lo, los recursos <risa> bueno, todos sabemos esto ya es como, no es un secreto a voz entendido en todo el medio eh, es re complicado por Maurito uh -huh. porque a ver, ni el equipo con más recursos va a tener todas las condiciones de higiene porque hay equipos de primera división que les cuesta me imagino uno de tercera entonces Aparte de una organización ANFA también hay que ver la organización del equipo y ahí hay temas que, que están muy a la deriva y, y nos gustaría ir sabiendo más, pero hasta el momento ANFA en cuanto a esto no ha dado ninguna información, solo lanzó un documento que un poquito más adelante lo vamos a comentar, miren, tengo unos comentarios aquí en, en las redes sociales, Javier Ignacio Magaña nos manda, dice, puras máquinas, feliz cumpleaños Lara, te quiero hermano, tú lo sabes todo, Bastián Crack, un abrazo, te quiero Le mandamos saludos a, a Magaña, voy, y el, a el hombre más alegre de Tercera División <risas> Un personaje, un grande de la categoría César Bascur nos manda, nos escribe hola, le mandamos un saludo a César Bascur Andrés González Aguilera ANFA, cero gestión, ellos no están preparados para este tipo de contingencia no existe ni siquiera la capacidad de llegar a generar una mesa de diálogo abierta a los clubes, ANFA es muy positivo muy impositivo todos sabemos cómo funciona esto amigos, no seamos ciegos de acuerdo con lo que dice Poeta entonces aquí el auditor bueno, dice que debe ser sub 25, Andrés González Aguilera en cuanto al tema de la edad que comentamos y sí es una crítica para Anfa, que son muy dictatoriales. No, últimamente nos han estado muy abiertos a propuestas, como decía Poeta, que la que mandó, por ejemplo, el profe Quintiliani de un gran proyecto. Y están así como, no, todavía no lo vamos a analizar porque hay otras cosas que en interés. Poeta sí, hay, el... otro, hay otro interés, está el bolsillo, obvio. <risa> <risa> no pudo ser mejor dicho. Sí, bueno, hay, hay, hay varias visiones en cuanto a esos temas eh, bueno Alexis eh, una consulta cómo eh, has visto tú tú porque a ver no es que defiendas un poco pero sí sos un poco más calmado ahí en, en sí. cuanto a lo que a lo que ve Anfa cómo crees que Anfa podría dar una solución para todo esto que va a pasar durante el año mira no es que yo defienda Anfa o tome por, digo, postura por no ellos sino es que no, no, eres no, no, más no pero, cauto. Pero para para para, para ¿Sí? Clasificar. ¿Sí? Yo no, no, no me atrevería a, a decir o a asegurar algo que desconozco. Yo creo que tenemos una responsabilidad también los que tenemos la posibilidad de comunicar, de, de que gente no, nos vea de, de la tercera división, dirigente, qué sé yo. Entonces, si vamos a lanzar algo por lanzar, eh, yo no estoy de acuerdo. Yo voy, converso y trato de, de, de, de buscar o, o de reportear de alguna manera y cuando tenga la posibilidad, el argumento, ahí sí lo voy a lanzar, pero no... Lanzar frases por lanzar, no... No me parece. Eso bueno, yo, yo, en todo que... caso, yo en todo caso, Alexis, no lo hago. Tengo todos los argumentos. Estuve en los, en los dos robos que, que dije que hicieron en, en lo que fue la tercera división y los documentos están de cuando Martinoz fue dirigente de Colo-Colo antes de la quiebra. Él estaba ahí. Fue parte de los artífices de eso. No, no. a lo que digo yo, es cómo se maneja ANFA. Yo no, no sé cómo se maneja ANFA. No sé si, lo que decía yo, ellos tienen la posibilidad de, de aumentar el cupo, no sé. Por eso yo creo que, que igual... Eh, hay, que, hay que tener certeza de quiénes son los que dictaminan esa o le dan vialidad a esos, a esos cambios en las bases. Más que nada eso. A ver, pero, si, pero mira, si el año pasado ya hicieron los cambios a puertas cerradas, sin que nadie supiera el tema de los ascensos para la liguilla, lo que fue la tercera vez, o sea, es un tema netamente de voluntad que no quieran hacer algo ahora. Que no quieran planear no me extraña porque... Como tú dijiste, no han hecho nada Siguen sin hacer nada, no me extraña Pero es solamente Un tema de voluntad No hay nada más que eso que, que tal vez sí o no Mira, si los dirigentes Los que los del año pasado que a lo mejor Decían que no estaban de acuerdo Con el tema del límite de edad Hay que ver si ahora estarían de acuerdo Porque tienen que ver también cuántos jugadores Van a perder de cara a una próxima temporada Con lo que está pasando sí, pero, ahora. poeta le tomamos el pulso, ¿te acordáis? Los primeros los primeros invitados que alcanzamos a hacer este año fueron cinco, si no me equivoco. Claro. Eh, y tenían y tenían visiones totalmente contradictorias. Entonces, yo sí, creo por, que por eso te digo... Primero que todo, todos los dirigentes tienen que ponerse de acuerdo y decir, ¿sabéis qué? Sí, me parece. Pero si ni siquiera ellos están de acuerdo, es mucho más difícil. Bueno, mira, eh, con respecto a eso yo no creo es que, que... Es que... Es que mira, empecemos porque realmente los clubes, los dirigentes de los clubes tengan una voz de verdad en Anfa, porque ni siquiera los dirigentes pueden elegir a su presidente. Empecemos por ahí. Sí, pero es que ellos tienen que pensar o tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Eh, los consejos, yo quiero hacer esto y que todos levanten la mano y que todos opinen y que digan, sí, yo también opino lo mismo, pero... Entre ellos mismos no hay quórum, no tienen, por eso te digo, tuvimos visiones en pero, pero es que no, es que opuestas. No, pero es que no tienen voz, po, no, ellos no tienen voz. Imagínate cuando tú reclamas algo y me consta, y me consta, porque lo vi y de hecho también escuché una grabación de eso, porque yo pensé que era, que era un caso extremo, cuando a un club no le parece ciertas cosas, aunque le pongan los argumentos en la cara, lo primero que te dicen, ahí está la puerta, no le gusta el torneo, váyase. ¿De qué estamos hablando? Mira, eh, con, con respecto a eso, ahí es un, donde uno le hace también la invitación a Anfa de crear otras instancias de reunión, porque las pocas reuniones que se hacen es solamente como para el inicio de torneo, para dar las bases, pero no hay, como dices tú y nosotros también lo dijimos, ¿por qué no haber también un sindicato de los jugadores para una protección, para que tengan voz? Son cosas que uno también intenta que se vaya profesionalizando, pero hay que irlo viendo capítulo a capítulo, más adelante vamos a ir viendo esos temas. Tengo lo último saludo acá, muchachos. Mira, Cristóbal Alejandro Echandía González. Se podría ver las bases de segunda división con el tema de la edad y el extranjero, quizás para asimilar un poquito tercera con segunda y ver el tema de los cupos. Y miren que nos manda saludos. El profe Tulio dice: Saludos a los muchachos y al Basti un abrazo grande. Saludos al profe ahí que llega, ¿cuántos años en cuarentena? Estamos ahí en la duda. Sí, hay que sacar la cuenta. Sí, eh, Muchachos, antes de seguir con los otros temas que tenemos preparados No sé si ahora Fakir me puede ayudar para hacer la mención Y mandarle saludos a nuestros amigos, nuestros auspiciadores Que han seguido colaborando con nosotros eh, en, esta, en esta pandemia eh, Bueno, empezar saludando a nuestros amigos eh, Ahí van a empezar a aparecer las imágenes de Ñuble Print, Que son nuestros amigos que hacen nuestros ahí estampados Nuestros regalitos que teníamos Yo tengo por acá... Lo andaba buscando. No. no, perdón, es que estaba ahí, mira. Ah, llaveritos <risa> que no nos proporcionaba sí, no, nuble. Vale, ya. Eh, ahí, son sí, los. Ahí, sí. La... Ahora sí, Boeta, El hombre de. Pues sufricio. estaba señalando vaya todo el foto. No, eh, <risa> <pero, risa> ellos pueden, pueden contactarlos en arroba <risa> nubleprint en Instagram, eh, contactarlos para hacer pedidos, tacitas, cosas que se pueden hacer en vídeos, eh, Nuestro amigo Eduardo sigue trabajando. Estaba también haciendo un concurso, así que le mandamos un gran saludo a nuestros amigos de Nubleprim. También le hacemos mención y le mandamos un saludo a nuestros amigos de... <coughs> El siguiente auspiciador sería Josman de Barber Shop, que Lo bueno, extraño. nuestro amigo... Sí, lo extrañamos bastante, yo ya me tengo que cortar el pelo solo, pero nuestro amigo sigue funcionando, obviamente tomando las medidas de precaución, Pueden ir a buscarlo en Merced 839 Galería Plaza de Armas, local 100, ahí se ubica nuestro amigo Josman, le mandamos un gran abrazo, mucho salud, mucha fuerza, porque era una de las personas que vivía del sustento diario, lamentablemente se vio un poquito ahí eh, algo congestionado, de hecho... Claro, estuvo en cuarentena, así que le mandamos un gran saludo a Josman que aún así sigue colaborando y sigue creyendo en lo que es este proyecto de a Ataque Directo tercera edición. También le mandamos un saludo a nuestros amigos de Fede Chile, la Federación de Hinchadas Chilenas, que obviamente ellos han estado un poquito en stand-by porque no pueden jugar sus ligas, pero siguen activos en sus redes sociales, subiendo fotos, haciendo la invitación a la gente para que se haga parte de sus comunidades futbolísticas, para que vaya subiendo fotos ahí de de sus equipos, de si eres hincha de algún equipo, Real Madrid, Milan, Barcelona puedes ir adhiriéndote a, a estos equipos para ser partícipe porque no es solo una liga donde jugar es también una comunidad a la que puedes ser parte de, de algún equipo, así que le mandamos un, un gran saludo a nuestros amigos de Fede Chile, otro de nuestros amigos y auspiciadores también es Corur de indumentaria deportiva que ellos bueno eh, participaban también con nosotros y también en ataque directo con el fútbol femenino ellos estaban haciendo ahí sus cositas es la mejor implementación deportiva que pueda buscar nuestros amigos de Corur eh, ropa deportiva eh, para que puedas buscarlo también en sus redes sociales, en Instagram, ahí para ver los, los trabajos que ellos hacen, y que querían abrir su mercado a los equipos de tercera división, ojalá se les puedan abrir puertas, porque ya se le abrieron el fútbol femenino, así que lo ideal sería ampliarlo al fútbol de tercera, para que la gente ya vaya viendo y vaya buscándolo a Coro, para tener una buena implementación deportiva. Y nuestro último amigo, nuestra última, otra de nuestras menciones, perdón, me quedan dos, uno de nuestros amigos de Bazar Cafetero, Ideal para todo lo que se viene en este invierno. Pueden hacer sus pedidos ahí a través de Instagram. Para tomar un rico cafecito ahora que se viene en invierno, todo el frío. Puedes contactarlos ahí en su Instagram, arroba Bazar Cafetero. Para pedir el mejor café, eh, tienen sus implementos, explicaciones. Tenían bah, cosas bastante variadas nuestros amigos de Bazar Cafetero. Y ahora sí, nuestro último oficial es para Aqua Antu que es nuestros amigos que no iban a proporcionar agüita, lamentablemente quedó ahí en stand-by, quedó en veremos, queríamos el agüita en el estudio, pero ya vamos a seguir ahí esperando eso, vamos a poder tomar agüita sanamente, pero son nuestros amigos, nuestra gran alianza, pueden buscarlos también en Instagram, o hacer los pedidos eh, vía WhatsApp, ahí en la imagen salen los números para el contacto, Así que le mandamos un gran, gran saludo a todos nuestros auspiciadores, a todos nuestros amigos que siguen colaborando y para decirle que ya estamos de vuelta con el ataque de tercera división. Y le mandamos de creo un fuerte aplauso porque son Por emprendedores supera. y de los que necesitan sí. gran apoyo en esta, esta pandemia porque ellos siguen trabajando para proporcionar de todo para, para nuestros amigos. Eh, Así es. Mira, Gonza nos recuerda, y lo tenía presente, Ayer menciona una rifa de Unión La Calera, que la profe ah, sí, Carla también en el programa de, de ayer estuvo haciéndole ahí la invitación. Pueden ahí ver ya en nuestra, en nuestra imagen y en nuestras redes sociales de ataque directo y en tu zona X, una rifa que se está haciendo a favor de Unión La Calera. Ustedes saben que los equipos también no paran y tienen que juntar fondos, hay entretenidos premios, así que le hacemos la invitación si quieren participar, colaborar, incluso... Eh, ganarse uno de estos premios, ahí están todos los datos de la rifa en nuestras redes sociales Para que vayan viendo cómo comprar el número eh, La modalidad y todo, así que hacemos invitación a toda la gente Para que vaya a por la rifa De nuestros amigos de Unión La Calera Así que Exacto, y, que... Y está muy bueno el premio, el primer premio La camiseta firmada está Sí, bueno eh, premio bastante interesante Así que vamos ahí a los muchachos a, a jugársela Y bueno Mira, hay un saludo también ahora de Junior Alexander. Hola, buenas noches. ¿Saben cuándo empieza el campeonato? En estos momentos. Ni siquiera AMPA lo sabe. <risas> sabe cuándo empieza el campeonato. El está Así es. suspendido. Así es, está de definitivamente eh, había, se había dado una fecha de lo que ellos pensaban, pero lamentablemente, con todo lo que está pasando, incluso a nivel mundial, es muy difícil decir eh, eh, fecha. lo que está pasando. Mira, aquí nos vuelve a escribir Andrés González Aguilera, importante, aclaro, es necesario una mesa de diálogo en tercera división para mejorar el torneo y profesionalizar más la actividad. Ahora, bajo este contexto, es muy difícil volver a reiniciar el torneo, debiese existir una modificación de las bases y grupos, quizás dividir zona norte y zona sur en tercera A, son ideas que la gente ya empieza a proponer porque... Eh, va a ser complejo, va a ser complejo el sí. tema de cómo en tan poco tiempo viajar, cómo lo van a hacer, eh, la vuelta, lo del club. Así que, como todos vemos, eh, es, es difícil el tema de sí. la vuelta del campeonato. Y Gonzalo aquí ¿Sí? nos, nos ratifica que eh, lo de la rifa del club femenino, y lo dijimos de Unión en La Calera Femenino, en eh, sí. la rifa sí. que mencionamos anteriormente. ¿Puedo no, que... Dale cuenta. Sí, no, porque mira, ya, ya, ya, para que no digan que, que yo solo le, le tiro mierda, no, les voy a dar una idea, les voy a dar una a idea ver. para el torneo, pero aunque no me paguen, se lleven la plata no. en bolsillo otra vez, pero no importa, pues, No, importa, no importa, yo, yo quiero hacer él, nada ¿Qué? No, ¿Qué? no, no oja, ojalá, ojalá, ojalá. No, no, si no es llorar, sí, porque para que hagan las cosas bien, para que, mira, a ver, la idea no la... que seamos me es... Es, no, pues si para tomar apuntes debería haber traído el, el lápiz Y el, debería haber tenido el cuaderno al tiro Si sabes que siempre tiene ideas <risa> en los programas Lo tengo aquí, el te notar El tema es hacer el torneo Por ejemplo, el, el la, ya para lo que es la tercera vez ser, Sería un, un poco más complicado Y sobre todo se, sentar la base según las la fechas de regreso Pero para la tercera a, al menos Lo que se podría hacer es un torneo Una suerte de clausura De una sola rueda Claro. Por el tema de las fechas Y donde las localidades sean sorteadas Y punto, no, no, no necesita mayor ciencia Obviamente esto tiene que estar Consensuado por los clubes o de manera dictatorial Como suele hacerlo Anfa Da lo mismo, pero idealmente Que sea consensuado Pero yo creo que tal vez esa sería la mejor opción Solo para tercera A Para tercera B, insisto Tal vez se pueda hacer lo mismo por zonas, y en el tema de, los as, de, de las llaves definitorias, en vez de hacer la liguilla de ascenso, sino que sean de inmediato llaves de eliminación de todos los que clasifiquen, pero también de eliminación directa, o sea, 90 minutos, no 180, 90 minutos, en por un tema de sanidad, en un estadio neutro a definir que cumpla con la, de, con la, con la implementación y con las características sanitarias para poder desarrollar ese tipo de evento Yeah. Esa al menos sería mi idea. Bueno, presidente. Eh, en base a sí, eso, es que, recuerden que, que lo comentamos fuera del de micrófono. Perdón, Alexi el, el tema de lo que tiene que haber igualdad de condiciones. Porque recordar que muchos equipos son municipales. Entonces, primero yo creo que tenemos que tener la luz verde de los municipios para que los equipos puedan entrenar. Y claro, claro por, por, por, por, por eso te decía claro que tiene que todo todo ser de salud. ¿No? Que, que, sí. que los municipios es, es segundo o tercero. Lo primero, eh, el protocolo que establezca el Ministerio de Salud si es que qué complejos pueden albergar eh, la capacidad de tener eh, un control sanitario. Ahí, hemos visto estadios que ni siquiera cumplen con las normas o con las cosas que se le piden, una ambulancia o una patrulla de carabineros. Exacto. Entonces, no, y lo, hablamos, lo hablamos fuera de cámara, por ejemplo, Basti nos puede ratificar, a ver, tú que has visitado tan, tantos camarines en, tu, en tercera división, ¿hay algún camarín que de verdad tenga espacio y distanciamiento social, Basti? No, la verdad es que los camarines habilitados en tercera división, en la mayoría de las canchas son espacios súper reducidos, donde el contacto ya es no es propio para la pandemia que estamos viviendo, entonces es difícil. Sumándome un poco las palabras después pues igual yo creo que ANFA también como ente, sí debería seguir las medidas sanitarias planteadas quizás por el gobierno, o también ellos cerciorarse de que los recintos cumplan también con las condiciones. Te encuentro toda razón con eso, José. Sí, obvio. Mm. Eso, eso te, yo creo que eso va a ser la prioridad. Ahora, el otro detalle, hay que ver cuántos clubes tienen la posibilidad eh, en cuanto a jugadores, cuerpo técnico dirigencia, de afrontar una competencia no, claro. no solamente ahora el tema de la pandemia hay, hay equipos como dices tú, que dependen de la subvención de la municipalidad pero hay, hay otros clubes que dependen de un pequeño o microempresario que es el, el que se hace cargo de la campaña de los equipos, entonces hay que ver también muchos de, de estos pequeños empresarios, porque no son, son medianos a lo más pero vamos a ver si tiene la capacidad como dice el poeta de afrontar los viajes y todo lo que conlleva eh, eh, una fase regular de, de un torneo o lo que estime Entonces yo creo que hay muchos puntos que primero que todo que no se pueden manejar ahora ya. Hay que ver cuando esto termine las consecuencias y los protocolos que se establezcan. sí eso es verdad, de hecho, por ejemplo, yo me veo el caso de Ranco, que funciona mucho con su gente, mucho con lo que es venta de entradas. Si les dicen ya, participen, pero sin gente en el estadio, ¿cómo van a sustentar todos los viajes? Es, es bastante complejo esa situación, así que más adelante vamos a tener que ir viendo eh, todo esto que pasa. Mira acá, eh, Pedro Vicencio Figueroa, toda la razón poeta con lo de ANFA, la edad está bien, pero extranjeros deberían haber dos cupos por lo menos. Y aquí tengo un amigo que está viendo también Que le aprovecho para mandar un saludo Se había conectado Andro Martinich eh, Arquero también de... Ah, sí Lo he visto, lo he visto Sí, le mandamos un... También anda por ahí, a ver El profe Mauro Gutiérrez dice Muchachos, les diré lo que pienso de manera súper responsable Es que este año no habrá eh, tercera división Por lo mismo hay muchas cosas que no podrían tener los clubes El distanciamiento físico, el tema del alcohol gel Tomar temperatura a los jugadores que entran a la cancha, etcétera. Hay clubes que son sostenidos por municipios y estos municipios, eh, perdón que se me borró el mensaje, estos municipios ya están quitando dinero al deporte en muchos lados porque el dinero ya se está gastando Exacto. en todo. Imagínate un club como Parral Ranco o Nacimiento sin público. Y Pedro Vicencio Figueroa nos dice es dirigente de Cultural Maipú, así que le mandamos saludo a toda la gente que nos está viendo, que nos está sintonizando, que está pendiente a todo lo que está pasando en AMFA. Uh, y C -C Cultural y en este Maipú programa. que tiene a, a Marcolea. Claro, eh, muchos equipos se ya quedaron es? ahí con, su, con sus contrataciones. ¿eh? Alexi. <risa> por, por eso te digo que es un tema complejo que, que no sabemos cuándo termina, ni los protocolos que, que los equipos o la Anfa. Eh, ...tienen que implementar para poder darle luz verde a los campeonatos. Pero yo veo muy difícil, como dice ahí nuestro, nuestro auditor, que, que se pueda jugar este año. Sí, es eh, bastante complejo. Bueno, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, a ver si es que Anfa tiene algún comunicado. También tenemos un comunicado que lo vamos a comentar un poquito, que es lo único que ha dicho Anfa. Pero darle el paso a Bastián. Bueno, te habíamos hecho la invitación también por el tema de que tú eres estudiante de psicología... Eh, Cuéntanos un poquito cómo has llevado eso y cómo crees que en lo personal y afuera de lo que es un equipo grupal, ¿cómo lo lleva un jugador el estar tanto tiempo sin jugar? ¿Cómo mantiene el deseo, el hambre de, de estar el, sin fútbol? Mira, Mauricio, creo que es complicado. Es lo que te decía un poco al principio. Eh, depende mucho como de la, de la convicción o de la certeza que tenga uno acerca de sus metas. Porque como te decía, la carga igual mental es, es tremenda por no sé, uno la, se preocupa de que sus familiares estén bien, de que esto no siga creciendo, se pregunta cuándo va a terminar. Entonces, yo creo que igual lo necesario en estas situaciones son también las redes de apoyo, son súper importantes, que tu familia te apoye, en caso de tu pareja, tus amigos, tus propios compañeros de equipo, es importante mantener eso porque igual uno flaquea de repente, por lo menos en mi caso me ha pasado harto también que he querido tirar la toalla a veces, pero Después me doy cuenta de que las cosas no funcionan así y que hay que trabajar igual de fondo. Claro, me, me imagino que en estos momentos cuando vienen los cuestionamientos de por, de por qué no dejas el fútbol, si ya no te estás dando, eh, empieza a dedicarte a otra cosa, dale prioridad a otras cosas, si ya no se va a volver a jugar. Eh, ¿Has tenido ese tipo de mensaje, aunque sea así como en talla algo así? Sí, hartas veces. Yo creo que para un jugador de tercera división eso es como ya pan de cada día. Nos falta el amigo ahí que te lo comenta, no sé, el compañero de universidad, oye, pero no sé, ¿cuánto ganáis tú y salí en la tele? ¿Y, y por qué así esto? ¿cachai? Y tercera división en ese sentido no es tan rentable, pero bueno, acá cada uno lucha bajo sus propias convicciones y, y sueños nomás. Sí, y, y bueno, y ahí también se ve el hambre de cada jugador. Y lo que por ejemplo lo han comentado muchos profesores cuando preguntamos cuál es la verdadera diferencia entre un jugador de primera, de segunda y de tercera y así vamos bajando. Al final el tema mental es cómo mantenerse fuerte en estos momentos o cuando estás lejos de casa o cuando las cosas se ven un poquito complicadas. Es ahí donde se ve la, la real diferencia entre un jugador y otro y por qué unos llegan y otros no. Tú que alcanzaste a compartir con jugadores de primera B, Bastián. Sí, eh, claro, va, radica mucho en el tema de la mentalidad, en cómo tú vives tu día a día y generalmente los jugadores que he conocido yo ya a nivel profesional son gente que convive con el deporte, o sea, que respira fútbol, que lo vive, que su mente está 100% enfocada en lo que hacen, entonces ya pasa a ser tu rutina, no, no hay otra opción. Mira, aquí eh, Gonzalo Prieto nos pregunta para Bastián. ¿Cómo es trabajar la ansiedad y depresión, sobre todo en futbolistas que venían saliendo de lesiones antes de la pandemia del COVID-19? Uh, ya está una pregunta súper técnica en realidad. ¿Mm? El, el, te el tema del diagnóstico, no, no sé cómo funciona netamente en el deporte. No, mi formación es más general, pero sí te puedo dar como algunos tips. ¿Sí? En, el tema, en el tema de la ansiedad y la depresión... Yo creo que es importante manejarlo con, con hartas redes de apoyo, que lo retomando un poco lo que estaba diciendo, es importante tener a alguien que está a tu lado, igual dándote ese apoyo, es importante tener un grupo que te cobija, que te haga sentir emocionalmente eh, protegido, acá, no sé, tus papás, tus parejas, tus hermanos, tus primos, tíos, etc. Es importante que te contengan en todo ese tema de la ansiedad. Ya hablando a nivel de depresión, habría que considerar muchas aristas. Si hay un tema de fondo propio de la personalidad del, del sujeto, si hay algo genético, etc. Entonces ya esa pregunta es mucho más complicada. No sabría cómo responderla en este momento. Yo creo que ahí un tip es eh, identificar si es más importante lo intrínseco a, a lo de afuera. Tú ahí en términos está lo intrínseco y lo eh, extrínseco, extrínseco, que es lo interno y lo externo. Eh, claro. Yo creo que aquí lo más fuerte siempre debería ser lo, lo interno, esa motivación siempre y cuando las cosas de afuera influyen obviamente, pero llegar a un equilibrio emocional ahí en, en que las cositas de afuera no te, no te afecten tanto, eh, por ejemplo Poeta, usted Alexis que relataban partidos ¿cómo, ¿Cómo creen que los jugadores podrían manejar estos temas? No, que, que empieza Alexis ya he hablado caleta. Alexis <risa> parece, parece que se te salió un poquito de, no, no, se está, de la chatista está. Está. ¿Sí está? Ah, que me está, entrando, me está entrando una llamada por eso. Ah, ya. ¿Cómo crees que los jugadores manejarían ese tema, eh, Alexis? Perdón, que me puedes repetir la pregunta porque ahí está ah, Dime. del tema de la, de la ansiedad y la, eh, el, si hago una posible depresión. ¿Cómo crees que los jugadores de tercera, tú que los relataste, los viste, cómo crees que lo, lo manejarían eh, ah. muchos de ellos? Creo que para uno que también eh, trata de, de convivir con esta pandemia es difícil, sobre todo el hecho de saber que, que no te podés mover mucho, que, que tampoco se ve, ¿cachai? Entonces también entra en juego la psicosis colectiva. Para mí, lo, lo estoy hablando en el tema personal, y, y también entender que estos muchachos son jóvenes, están en formación. Entonces imagínate para ellos eh, eh, que muchos son hijos, ¿cachai? Ver la frustración tema de sus papás, hay mucha gente que está se le fue se Ay, sí un... que me están, me están llamando por eso entonces ah, yo creo que es, es muy difícil sí. el tema para mí, yo lo llevo a, a nivel personal imagínate como para, para un jugador que está en formación así que me parece muy difícil y como dice Bastián, el tema de, de de de esta cosa de las depresiones ya pasa a un tema más profundo Oye, estamos, estamos viendo ahí en pantalla lo, la tajada del Basti, un video que está en YouTube, ¿cierto, Basti? Sí, está en YouTube. Está uh, en YouTube. Tiene sí. buen pasado, tiene, tiene, tiene esa tajada este chico, anda bastante bastante bien. Es eh, la ahí. Sí, edición de nuestro querido Mario González. Mario González. <ríe> profe Marito. Sí, le mandamos un gran saludo, siempre nos, nos ve. Eh, eh, este tipo de cosas de los videos, y, y como decíamos, los recuerdos sirve bastante, ¿cierto, Basti? Sí, ojalá a mí me sirva. <risa> no, aprovechamos ah, me aquí de, de hacer contacto de un chinchín. Mira, profe Mauro nos manda una información bastante interesante. Dice Yo estaba en conversaciones muy concretas para un club de fuera en un país importante para una división profesional, y este club ahora está posponiendo su entrada a este torneo profesional que se maneja por franquicias por el tema de la pandemia, ya que el tema económico que apoyaba el deporte es, se modificó todo en todos los países, o sea, no es que solo esté cambiando la cosa ahora, sino que si viene un Exacto. cambio radical para después, después me añade... Eh, por lo mismo, si un país organizado con el deporte y lo económico tuvo esas eh, repercusiones, me imagino acá en Chile con una división que por mucho que intent intentamos hacerla profesional, no lo es. Así que no. bastante no, eh. no ni se notó que era Estados Unidos. ¿eh? <risa> <risa> Mira, acá Pedro Vicencio Figueroa, no hay que olvidar que aparte del plantel de honor tenemos a chicos de novatos que también trabajamos con ellos, la parte física, charlas con gente de fútbol, eso también es importante, había equipos que tenían series menores, también cómo ¿Eh? atraer a esos muchachos que los sacabas también de una distracción, eh, que muchos no van a querer seguir, que empiezan, oh, tengo otras cosas más interesantes que hacer, pero ahí, como dice Basti, bueno. es aquí... Donde el verdadero jugador que está interesado va a asistir hasta la charla que le aburra más Pero va a estar ahí porque, porque lo quiere Me acuerdo en este caso una anécdota de Marcelo Bielsa Que comentaba sobre un, un jugador que tuvo en el Marsella Que le ponía a las 8 de la mañana por ejemplo un video De alguna, algún tema en particular El jugador se quedaba dormido todos los días Y él decía no importa, en algún momento va a tener que prestar atención a esto Hasta que el jugador solo tomó el interés, le tomó el peso y, y él mismo se motivó. Entonces aquí, claro, habiendo un estímulo externo, es al final lo, lo más importante lo, lo de afuera, o sea, lo, lo perdón, lo da de dentro del jugador para querer llegar a, a eso, ¿sí o no, Basti? Sí, Mauricio, también me gustaría hacerte una acotación ahí. Te voy a interrumpir, pero pues tomiste la pasada. ¿Qué es lo que decía? Sí. Recalcar un poco a toda la gente que nos está escuchando acá, que para manejar todo el tema de ansiedad, o sea en estabilidad emocional, las redes de apoyo son súper importantes así que si se sienten mal, si tienen algún problema cada todos los jugadores de tercera división con el familiar más cercano, con sus amigos, con quien sea intenten descargarse un poco también y buscarle alguna, alguna vía de escape a todo esto que estamos sintiendo que emocionalmente también es súper fuerte ¿sí? para que se cuiden también Sí, es bastante importante. Oye, Alexis, tú no tenías, bueno, unos datos sobre algunos equipos que han dado una información sobre sus jugadores, que manejaban esto de la lejanía, algunas entrevistas. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, varios, eh, bueno, a través de, de, de Facebook, ¿no? Redes sociales están eh, todos los equipos mostrando el trabajo que están haciendo. Eh, rescatar más, más o menos lo que es tercera A, lo que es Provisión Rasco que fue como uno de los primeros clubes que, que anunció que iba a dejar eh, a sus jugadores, que se dio de la, tema del tema del profe Mauro, que ahí también tengo una, una, un mensaje que no envió, pero lo más rescatable que quiero señalar, porque nos queda poquito tiempo, el tema de uh -huh. Bilbao, que hace poco, ayer creo que subió una, una publicación donde transparentaba su situación económica, donde decía que eh, le ha costado mucho el poder cumplirle a sus jugadores, pero que le ha cumplido. Todo lo que es prometido de palabra, obviamente, eh, y que también hacía un llamado a, la, a los empresarios del sector eh, para poder seguir respondiendo a, los, a sus jugadores mientras no, no se inicie eh, el campeonato o alguna respuesta concreta. Así que, más que nada, rescatar eso eh, de Pilmagüe, que también eh, tiene cierta cierto, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, eh, punto de vista. Hay equipos que tienen la posibilidad y que están eh, ayudándonos eh, con lo que se comprometieron de palabra con sus jugadores, y hay otros equipos que, que lamentablemente eh, no le pueden cumplir a sus jugadores. Entonces también pasa a jugar otro rol ahí. Me imagino, eh, Bastián también puede darnos ese punto de vista eh, qué le parece a él, o cómo lo ha visto ese tema de, de repente de las negociaciones de palabra, eh, influyen en este, en este paralel? Eh, Las negociaciones de palabras, así como en la relación jugador-club, al claro, por, claro, porque estamos claros que es que una categoría amateur donde no hay eh, remuneraciones por el tema del servicio futbolístico, pero sí los clubes, obviamente, para traer cierta calidad de jugadores, se comprometen a un aporte. Sí, sí mira, eh, es importante igual cómo se maneja, pero yo creo más que, bueno, en la mayoría de los clubes no se percibe de sueldo. Pero en general, más que recibir el respaldo económico, yo creo que es importante plantear desde un principio qué es lo que tiene el club y qué es lo que te ofrece también. Porque ya si la palabra cambia o si no te empiezan a cumplir en cualquier sentido, ya para el jugador va a significar como un distanciamiento con ese club. Si le dicen que te van a pagar, te tienen que pagar. Si le dicen que acá no hay plata, no hay plata y el jugador lo tiene que aceptar. Pero hay que ser claro en esto y enfático bueno, también. Un poco la situación del jugador del arquero de Linares, que, que fue desalojado. No sé si lo, lo, se enteraron ah, de esa sí, noticia sí, sí. Entonces, son, son, como, son como los oh, Me apagaron la luz Son como los distintos puntos de vista Que el club transparenta su situación Y dice, estamos haciendo todos los esfuerzos Para poder responderle a sus jugadores eh, Muchachos, no sé si queda tiempo Para escuchar la, la declaraciones del profe Mauro Sí, yo creo que démosle con el, Para ir finalizando sí, con este tema que, Con lo último ¿Sí? Ya habla Mauricio Benavides entrenador de Provincial Ranco bueno, con respecto a, a lo que tú me preguntabas eh, de parte del plantel eh, nosotros seguimos entrenando y bueno, la verdad es que después vimos que que la cosa se ponía cada vez más complicada con respecto al, al tema de, de la pandemia y y obviamente que decidimos eh, con la directiva y el cuerpo técnico liberar a los jugadores y, y que ellos se fueran a sus casas. Eh, la verdad es que ha sido bastante eh, complejo porque nosotros eh, nos habíamos preparado bastante bien. Creo que habíamos conformado un equipo, un plantel muy competitivo. La idea eh, nuestra y de la directiva, obviamente, que era, era poder estar peleando en la parte alta de la tabla y y para eso eh, nos estábamos preparando, habíamos hecho una muy buena pretemporada y el nivel del plantel había subido bastante y, y teníamos harta expectativa antes de, de que todo esto se suspendiera, habíamos tenido partidos amistosos con, con Puerto Montt, con Valdivia y Osorno y la verdad es que, que habíamos hecho muy buenos partidos, así que... Eh, no, pues esperando que, que esto se pueda resolver eh, de buena manera y, y ojalá pueda retomar ¿cierto? la actividad lo más pronto posible con respecto al cuerpo técnico bueno, tú sabes en esto no no hay contrato pero eh, conversamos con, con la directiva y se llegó a un buen acuerdo así que tranquilo en esa parte y y unificando desde nuestras casas y, y obviamente tratando de, de estar preparado para que, si pronto se, se ilumbra que esto se puede retomar, nosotros podamos eh, lo antes posible eh, retomar el, el objetivo que. casa. Solamente vamos a tener una horita de programa, nos alargamos ahí un poquito, pero ya comenzamos a despedirnos. Bueno, hablamos de muchas cosas, quedaron cositas no pendientes para el próximo programa. Le aprovecho de mandar un saludo bueno a gente que he visto ahí conectada, Camilo Olmedo, que está viendo a, a su novio Bastián González, <risa> a, a, a Emanuel Castillo, un portero que tuve compañero también. Así ah. que, bueno, Alexis... Eh, un agrado compartir contigo el día de hoy. El otro día ya estuvimos haciendo las pruebas, así que gracias por participar el día de hoy en el programa. No, un gusto poder retomar esto de, de, de dialogar, ¿no? También sirve de como, como para escapar un poco de la rutina. Eh, no quería despedirme sin antes mencionar que yo también tengo una medallita, haciendo alusión ahí a todas las que tenéis colgadas ahí, yo también tengo una. La no voy a tratar de colgar ahí. Así que nada, no, está bien. Está bien. Eh, bueno, agradecer lo que fue la participación de Poeta, que desapareció, se fumó un poquito de haber tenido, como lo dije al principio, bueno, no estábamos al aire, pero siempre pasa algo con Poeta, siempre pasa algo Matías, así que bueno, le mandamos un gran saludo a Poeta, agradecido de haberlo tenido en el programa, y el gran invitado que tuvimos el día de hoy se hizo un poquito corto, pero gracias por tus tips, a ver si tiene algo también para entregarle un mensaje como capitán, y a los jugadores de tercera edición, Bastián González. Eh, bueno, me gustaría decirle a todos que mantengan la fe, que lo que les decía, apóyense con sus más cercanos, cuídense mucho también, cuiden a sus familias, a sus seres queridos, y ojalá nos veamos pronto dentro de la cancha nomás. Eso es lo que todos esperamos, volver a, a las canchas, así que, bueno, ya me comienzo a despedir, comienzo a despedir el programa, agradecido de toda la gente que nos sintonizó, están todos invitados a escribirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, para ir gestionando entrevistas, eh, datitos, cosas. Vayan enviándonos información para nosotros ir eh, redactando estas cosas. Le mando un gran saludo a Fakir, que es el que nos está gestionando ahí tras bambalinas todo. Muy agradecido. Y me despido porque ahora voy a tomar un cecita, voy a celebrar ahí mis, mis, 20, <risa> mis 20 años. <risa> mi... <risa> no, triste porque son 26 y eso me recuerda que Anfa ya no me quiere ver jugar más. Así que... <risa> Le envío un gran saludo a toda la gente que sintonizó el programa de hoy. Cuídense mucho y estaremos volviendo el próximo miércoles a las 19 horas con Ataque Directo Tercera Edición. Un gran abrazo. Chao, chao.